¡Qué verde era mi exoplaneta! Queridos míos, seguro que hoy, en la sección de ciencia de vuestro periódico, si es que la tiene y sabéis leer, habéis leído que científicos de por ahí han descubierto un nuevo exoplaneta de esos. Exoplaneta, planeta fuera de nuestro sistema solar. O sea, a tomar por saco. En Mordor vamos, hay que explicarlo todo. Y da igual que día sea hoy, porque todos los santos días están descubriendo exoplanetas de esos a casco porro. ¿Eh? Que te despiertas por la mañana y en el programa Ana Rosa anuncian que han descubierto 40. Y por la noche, en El Hormiguero, dan la exclusiva de que ya hay 400 más. Que vale ya de descubrir exoplanetas, ¿eh? Que ya hay más exoplanetas que followers del Justin Bieber ese, ¿eh? ¿Qué pasa planetólogos? ¿Que no sabéis hacer otra cosa? Perdón, perdón, que me indigno y se me va el centro de masas. Seguro que en el periódico había una exuberante ilustración de su dicho exoplaneta. Algo tal que así. Un vergel verde lleno de agua cristalina flotando en el espacio exterior. Quedan ganas de coger a la mujer, a los niños, a la abuela, al perro y la pelota de Nivea e irse a hacer merienda cena a jugar al balón Pero mi superior mente analítica no se queda satisfecha. ¿Son realmente así los exoplanetas? Así que me fui al artículo científico de referencia y vi que en él... Este exoplaneta tiene la siguiente pinta Pero qué clase de psicotrópico Los han tomado el científico, el periodista y el ilustrador para sacar a partir de este fisto diodenal de cuatro puntos de gráfica este vergel sideral, ¿eh? ¿Dónde están los ocres? ¿Dónde están los tonos verdes? ¿Dónde están los lagos? ¿Dónde están los valles? ¡Si es que me llevan los nervios! ¿Dónde están las gafas? En realidad es muy complejo obtener una imagen de un planeta fuera de nuestro sistema solar. Tan solo existen algunos casos, y nunca una imagen que permita adivinar la mínima característica de la superficie del exoplaneta en cuestión. Los exoplanetas se detectan por los llamados métodos indirectos, bien porque producen un tránsito sobre su estrella o bien porque provocan cambios perceptibles en el movimiento de esta. Gracias al análisis y a modelos físicos, de estos datos indirectos se pueden estimar aspectos como el tamaño del planeta, su masa, su periodo orbital o su distancia a la estrella, incluso si es rocoso o gaseoso. Pero ni tan siquiera con los medios más avanzados actualmente podemos determinar su composición o la existencia de una posible atmósfera, y mucho menos imaginar su superficie o si tiene agua líquida. Cualquier ilustración de un exoplaneta es actualmente… ¡Pura imaginación! Así que estoy escribiendo una carta de protesta exoplanetaria a todos los medios de comunicación. Tengo hasta tercero de mecanografía. Y con esta misiva les comino a que no mientan más al populacho con la imagen de los exoplanetas y muestren gráficas reales y fidedignas. Se despide atentamente el astrónomo indignado. Nunca digo mi verdadero nombre. ¡Becario! ¡Becario, que me tienes que enviar una carta! Becario. Nunca está. Anda, el Justin Bieber. Toma, el Justin Bieber. Anda, Justin Bieber. Dime si me hace entrenar. Dime si me Justin Bieber. ¡Basta ya de encontrar! Uy, el sol. Justin ¡Justin ¡Vaya, vaya! ¡Sí! Mira,